Hola gente, Pura Vida, soy Alonso Castro y este es el canal de Más Tecnología. Se acerca San Valentín, el día del amor y la amistad o el día de los enamorados, dependiendo del país en el que usted esté. Pero a lo mejor también hay pronto un cumpleaños, un aniversario o una actividad especial en la cual usted quiera adquirir un presente y dárselo a esa persona especial a que usted estima o ama con todo su corazón. Pero también puede ser que usted no ha tenido tiempo de ir a una tienda física o no tiene ni la menor idea de qué podría regalar. Así que en el video de hoy vamos a darle algunas ideas sobre regalos intangibles que son simples de adquirir, muy útiles, muy especiales y que usted los puede comprar sin moverse de su escritorio. Así que quédese con nosotros hasta el final de este video para que vea esas ideas. regalo intangible o inmaterial, es un obsequio que no se puede tocar, pero sí sentir. Es algo útil que se da con amor y que tiene igual o más valor que un regalo tradicional. A continuación, les sugerimos algunas ideas de este tipo de regalos. Experiencias Las experiencias son regalos que perduran en el tiempo porque quedan en los recuerdos y en el corazón por eso son altamente valoradas. Algo importante es conocer bien los gustos de la persona a la que piensa darle este tipo de regalo para no lograr el efecto contrario. Algunas ideas de experiencias incluyen tiquetes de viaje, entradas a un concierto, cine, museo o teatro, tours a la playa o montaña, tratamientos y masajes en un spa, noches de hospedaje en un hotel, entre otros. Suscripciones Las suscripciones a servicios en línea pueden pagarse de forma mensual o anual. Algunas opciones incluyen servicios de entretenimiento como Netflix, Disney Plus, YouTube Premium o Spotify. Juegos en línea como Nintendo Switch Online, Xbox Gold o PlayStation Plus. Espacio para almacenamiento en la nube como Google One, Dropbox, Mega y Microsoft OneDrive. Aprendizaje Para las personas a las que les encanta aprender es un regalo ideal y estamos seguros de que te amarán cuando se los obseques. Existen muchas opciones de cursos que puedes comprar en línea y regalar, por ejemplo, en grandes empresas como Creana, Udemy o Doméstica, que se llevan de forma virtual. Pero también puedes buscar opciones en el país y apoyar a las empresas nacionales. En este último caso, tendrás opciones virtuales y presenciales. Hacemos una pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje sus dudas o comentarios en la parte de abajo de este video. GIFT CARDS Las tarjetas de regalo son maravillosas y permiten que la persona que la reciba sea quien decida por cuál producto o servicio desea canjearlo, con lo cual hay altísimas probabilidades que el regalo le guste, pues lo escogerá ella misma. Existen opciones de empresas internacionales como Amazon o Mercado Libre que disponen de esos GIFT CARDS pero también hay una enorme cantidad de empresas locales que las tienen. En la mayoría de los casos, es cuestión de decidir el monto económico que se desea regalar, poner los datos del destinatario y listo. Libros electrónicos Por último, pero no menos importante, una gran opción de regalo que se ha pasado de lo tradicional a lo intangible son los libros electrónicos los cuales se pueden leer en la computadora, la tableta, el teléfono o aún mejor, en un dispositivo lector de libros. Existen muchos sitios donde comprar libros en línea, entre ellos Amazon, Casa del Libro y Script, entre otros. Hasta acá este video, si le gustó le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje un me gusta. Recuerde que tenemos más videos sobre tecnología para gente que no es de tecnología en este mismo canal. Nos vemos pronto.